Sergio está a punto de competir ahora, no le queda nada para competir, y entonces ya aprovechando eso quería preguntarte, Sergio, ¿cómo estás entrenando ahora que te quedan nada, pues dos semanitas para, para competir? Bueno, de hecho, ahora mismo es tiempo está a punto. Hoy termino la descarga, mañana empiezo a cargar tres días. Yo no cambio nada. Yo, tío, eh, sé que hay gente que habla de entrenamiento de descarga, yo lo único que cambio es lo que me marca mi propio cansancio, pero yo no cambio el entreno. Si puedo entrenar pesado, porque mi cuerpo todavía me lo permite, yo pesado. No, no me, tampoco lo hago con mis alumnos, eso de diseñar un entreno para la última semana. Creo que, creo que es un error. Creo que es un error porque al final cuando empezamos a competir y demás, eh, sobre todo los que somos amateur, que conviertes cada dos semanas, como empiezas a tocar el entrenamiento, a lo tonto y a lo bobo, te tiras un mes y medio haciendo medios de entrenos. Entonces yo... Eh, el entreno lo toco lo mínimo posible. A ver, lo que. Evidentemente, te toca reagrupar, pero por ejemplo, he hecho tríceps y, y pecho, y me he hecho cuatro ejercicios de pecho y cuatro de tríceps, como siempre hago, más o menos, y con todos los giros que puedo, o sea, no cambio nada. ¿Y vosotros cambiabais algo las semanas ya de competición? Bueno, pues eh, yo siempre mm, depende y cuán, eh, depende sobre todo de, de la puesta a punto que, que vayas a hacer, ¿vale? Si, si he si apurado mucho a última hora eh, y tengo muy poquita energía, ¿vale? ya no Y aparte no me siento a gusto entrenando tan pesado, pues sí que realmente rediseño un poquito el entreno. Eh, sigue siendo el volumen máximo que me permita mi, mi energía, pero sí que a lo mejor diseñas un poquito y cambias un poquito y bajas repeticiones y tal. Pero como dice Sergio, estoy muy de acuerdo con él, cuando tú has planificado bien y a última hora estás bien, no tienes que tocar mucha cosa de alimentación porque estás comiendo bastante bien y llegas a última hora con buen tono, escúchame, yo siempre soy de los que dicen que a última hora contra menos cosas cambies mejor. Porque si te está yendo bien el entrenamiento, te está yendo bien el tema, es como que... El, a veces el exceso de carga que, que, que y es, bueno eso le pasa más a la gente con menos experiencia no que eh, he pasado tanta hambre que estoy deseando cargar y la carga es la excusa como para comer no y entonces eh, si estás un poquito vacío cargas un poquito regulas pero a última hora contra menos cosas cambies eh, tanto de entrenamiento como de alimentación vale es como cargar con alimentos que que, que hace un montón de tiempo que, que, que no comes vale pues o ya carga con los alimentos que, que, que, que normalmente estás comiendo, sabes que, que asimilas bien, que digeres bien y no hagas inventos raros a última hora, porque contra más eh, cambios tengas a última hora, más probabilidades tengas de que alguna cosa no te siente bien o, o que la cosa no vaya sobre la línea que está yendo, que está yendo bien. Entonces, si la cosa va bien, contra menos cosas cambies, mejor que mejor. Sí, de hecho, además, eso, eso que ahora, eso que acabas de decir de los alimentos estables eh, es algo que la gente no llega a entender muy bien por culpa del, co copia, del copiar a los demás. Sabéis que siempre el día del campeonato y demás, o, la, o el día antes, siempre hay gente que sube fotos de sus hamburguesas para la carga, de sus donuts y no sí. sé qué. Yo precisamente eh, no hago eso. O sea, de hecho, yo el día del campeonato es de que se levantan les pongo un poquito de arroz con un poquito de carne, además no mucho, para que el estómago no se llene. Entonces, cuando me pregunta que por qué ellos cargan así y el al lado está con donut, le digo precisamente eso. Digo, o sea, llevas seis meses sin comer donut, no sabes cómo te van a sentar y vas a coger ahora porque encima no te vas a comer uno, te vas a comer cuatro que nos conocemos. Y, y, y es que cabe la posibilidad de que cualquier pequeño cambio, ese día ¿Sí? tengas problemas, aunque solo sean de digestión si tengas gases, ya te ha jodido el campeonato como tengas gases. Entonces, al final, mejor no cambiar nada. No. No. Bueno, pues eh, prácticamente, rotundamente estoy de acuerdo con ustedes. Yo soy, he sido o soy de, la, de las personas más estratégicas y pienso, bueno, que el culturismo al final es una estrategia y cuando tienes que hacer algo lo haces, cuando te tienes que comer una hamburguesa es porque te la tienes que comer y cuando no, no te la tienes que comer, dependiendo. Y creo que el, los puntos más básicos en una, en una puesta a punto, una pick Aparte del agua, el sal diurético, es la carga y descarga. Y yo creo que antes, en el pasado, al menos yo, echaba mucha cuenta a la depletación, a la descarga para después crear la sobrecompensación por medio del entrenamiento. ¿no? Todos hemos oído el entrenamiento con tiempos eh, cortos de descanso. Bueno, a mí Gustavo Vadel me lo mandaba en aquellos entonces, ¿no? Eh, yo solo entrenamiento... contigo. Efectivamente. Y efectivamente, a una persona que eh, haya seguido una dieta no muy baja en carbohidratos, sino se haya, se haya mantenido en, en, no en depleción, sino, sino con una sobrecompensación durante toda la preparación, pues quizá la última semana para depletar, pues le interesa hacer cortos tiempos de descanso entre series en forma de circuito para que la, la ATP no se recupere y te vayas comiendo el glucógeno interno o una serie gigante, ¿vale? Como hace Milos en de depletar. Eh, pero claro, eso va a depender de... El tipo de dieta que haya seguido antes o después. Imagínate una, una persona que por lo que sea, una chica, se ha llevado una dieta baja en carbohidratos o dieta cetogénica, ¿qué coño va a descargar la, la semana antes? Se lleva descargando eh, prácticamente un mes, ¿no? Entonces, yo al final de mi carrera prácticamente no cambiaba el entreno. Nada. O sea, mantenía los mismos músculos los mismos días, entrenando pesado, con el mismo sistema, eh, hasta, hasta el último momento. Y lo que podía variar era la dieta. Si quería depletar Bajaba el carbohidrato y si quería sobrecompensar, lo mantenía, pero entrenaba menos. Ya está. Y yo creo que a día de hoy, si en algo se ha innovado, es en eso. No creo que. Verá, que tampoco digo que esté mal seguir una depletación, como digo, con, con series con, con bajo descanso, series gigantes, en alguien que le haga falta depletar. Pero si ya tiene una buena, una buena depletación, no creo que haga falta hacer un entrenamiento especial. Por lo tanto, al final, en resumen, yo creo que no existe la verdad absoluta en el que hay que hacer, a cada persona en cada momento, dependiendo en qué, qué preparación y que haya utilizado, pues le puede venir bien hacer una cosa o no hacer nada claro. Yo por ejemplo lo que hacía era el primer ejercicio y quizás el segundo, según qué músculo intentaba tirar pesado como siempre y tal pero luego por reducir el riesgo de lesiones eh, tiraba quizás no voy a decir a bombear sino series al fallo pero con 15 repeticiones que... Eh, para, para mí, entrenar poco pesado es entrenar a 15 repeticiones en vez de a 6, pero era el fallo igualmente, o sea, era fallo muscular, lo único que lo, quitas peso y llevas un poco más allá y evitas riesgos de lesión y tal, así es como lo hacía yo. Y ahora que has dicho tú eso, a ver, en realidad esto siempre ha ido por modas, eh, en los años tal se hacía así, en los años cual, asá, ahora está muy de moda lo de las cargas de sal el día antes y las cargas de grasa y demás, bueno, lo de las grasas es quizás ya un poco más atrás, pero está muy de moda toda, todas vale. estas mierdas. Eh, incluso yo diría que la moda ahora Hoy en día, entre los que están más arriba es No hacer ni carga ni descarga severa Es decir, seguir más o menos lineal cuando ya tienen un Que es lógico, si dos semanas antes ya estás perfecto ¿Qué mierdas vas a tocar? Pues sigues igual Un par de días antes descansas Para que el cuerpo esté más, más descansado Y demás, y yo os quería eh, Preguntar una cosa Hay mucha gente, sobre todo los noveles No sé si os dais cuenta cuando los lleváis a, a una Competición y demás, la gente Nobel. Que presta demasiada atención a la carga, le da demasiada importancia a la carga, hasta el punto de se dan el tinte, todos sabemos que con el tinte se te borran los cortes, se te borra todo, de me he descargado con el tinte, que yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo te vas a descargar por darte un tinte? Vamos a ver. O lo típico del que le está ayudando a uno con el otro, con el rodillo, y le dice, tío, voy a parar, digo, porque al final me descargo. Y dice, o sea, te descargas por estar de. Todo esto lo hemos escuchado, seguro. Y, y de alumnos que nos llaman. Claro, no, tío, que justo hoy me he levantado y me veo tapado. O sea, hoy te ves tapado. Hoy que es el campeonato justo, te ves tapado. Entonces, eh, vosotros, con el tiempo de los años, habéis tenido la percepción que he tenido yo de que la carga y descarga en realidad no da, da muy poquito porcentaje de beneficio. O sea, que no es un cambio, una que no pegas un cambio. O sea, que si estás mal dos días antes del evento, sigues mal el día del evento, por mucho que hayas cargado, cortado agua y la madre... El problema es que yo creo es que primero yo creo que se gusta mucho de las descargas o sea, creo que se gusta demasiado y luego se coincido con Paco, que mucha gente se piensa que la carga es un de vale todo yo he hecho yo he hecho muchos estilos de puestas a punto cuando trabajaba con raúl eh, era muy similar a cómo trabajaba con fran cuando trabajaba con miguel era puestas a punto con mucho dulce y tal y al final yo soy de los que pienso que mmm, todo, hay muchas formas de llegar al, al punto, ¿no? Pero todo va a depender de lo que hayas hecho antes. ¿vale? O sea, yo mucho, por ejemplo, a mí, supongo a todos, o sea, alguien a mitad de temporada que quiere que la lleves con la puesta en forma, con la puesta a punto, ¿vale? Y yo es algo lo que siempre me niego porque yo no sé lo que vienes haciendo. Entonces, la puesta a punto, yo soy de los que piensan que un mes antes de la competición tienes que estar preparado para salir en cualquier semana. Un mes antes tienes que estar ya listo. Luego, la descarga, creo que se abusa demasiado. ...creo que a veces estoy demasiado severa... ...lo de las cargas y tal... ...es que lo de la carga de sal... ...a mí me lo ponía Raúl en el 2008, tío... ...lo de ir subiendo sal y subiendo agua... ...y luego con los años te das cuenta... ...que en ese momento funcionó... ...pero luego dices... ...bueno, voy a probar a no tocar la sal... ...y no tocar la sal también te funciona... ...y dices y voy a descargar... Y, ...y antes hacía descargas brutales... ...y ahora simplemente bajo un 25% sobre lo que esté comiendo... ...y me doy cuenta que también funciona... ...y cargar... ...antes hacía cargas brutales... ...y ahora subo un poquito sobre la dieta base... Y también funciona. Entonces, yo creo que cuando llevas fruto de la experiencia te vas dando cuenta que al final la competición se hace meses antes. Este, esta, este mito que se ha con la PICWIC y tal, pues eso, eso es más que un mito que realmente a mí, como, como, ahora que lo veo desde el otro lado, más como preparador, cuando la gente me... ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a meter? ¿Y qué como? ¿Y qué no como? Y esto si es que va a dar igual. Si es que realmente, mmm, si vas, vas. Si no vas, no vas. O sea, eh, la tendrías que liar mucho, muchísimo, muchísimo para joder algo que ya está. O sea, el problema es que cuando no estás y esperas salir de la hostia. Si no estás antes de la apuesta a punto, no vas a estar después. Es cierto que la apuesta a punto es eliminar agua, pero yo creo que hay mucha gente que se piensa que la apuesta a punto va a mejorar algo que tiene que estar hecho muchas semanas atrás. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Sergio. Eh... La preparación para la competición eh, empieza muchísimas semanas antes, ¿vale? Y, y, y, y estoy lo tengo muy claro, contra eh, porque también se puso de moda, no, X semanas y tal, contra más semanas se esté preparando, eh, alineándolo todo para, para, para llegar, es lo que decimos, cuatro semanas antes tienes que estar a punto, ¿vale? Cuando tienes que hacer, y como he escuchado y he visto muchos casos de, no, es que estas últimas dos semanas estoy descargado incluso a cero porque... Pues simplemente porque ha fallado en la predicción, en la organización de la preparación. Tú a últimas semanas tienes que estar a punto ya. Y es lo que decimos... Eh Sí que es verdad, y más lo que decía Robert, con el tema de los principiantes, la gente que no ha competido mucho, eh, la carga un poco y aparte las modas, ¿no? Eh, eh, yo voy a los campeonatos, a los backstage y, y veo a la gente comiendo donuts de chocolate a última hora, o sea, antes de salir, calentando, digo, pero vamos a ver, lo comes porque te apetece, no eso que te vaya a hacer bien para la hora de competir, sí, un poco de azúcar, pero bueno, pero es como que se ponen modas. Cuatro semanas antes eh, tienes que estar simplemente la puesta a punto, ¿vale? Cuando has programado bien tu, tu preparación, eh, simplemente jugar un poco con el agua. Pero, pero incluso si has llegado bien, tienes buen tono, tienes la piel fina, eh, estás bien, incluso ni descarga. No hace falta ni hacer descarga si estás a última hora bien, ¿vale? Y si no estás descargado, como yo siempre digo, ¿no? El sobrevalor que se le da a la carga. Si no estás descargado, ¿qué vas a cargar? Lo que pasa es que tendrás ganas de comer, ¿vale? Porque lleva muchas semanas que, que no y, y, y quieres eso y piensas que te vas a bufar. Vamos a ver, te bufas cuando estás sobredescargado, que, que, que, que, que el músculo te viene abajo, y no te pierdes bombeo tal, haces una carga de carbohidratos ¿va? y te cargas un poquito. Pero si no estás descargado, ¿qué quieres que más te dé? Lo que no se metra dentro del músculo se va fuera. Por lo tanto, escúchame, no, no, no lo estamos haciendo bien. Entonces... Eh, jugamos mucho con el tema de bueno, y, y supongo que hay muchos entrenadores, sabemos muchos entrenadores y, y ya es un poco me guío por lo que hace fulano o por lo que hace mengano, el sistema es el que es y lo que funciona, es lo que funciona y a última hora salirte mucho de tu ámbito, tanto de sobre todo, sobre todo del tema de comidas eh, escúchame, no, no, no te va a aportar nada, si no tienes el trabajo hecho de antes a última hora no esperes milagros porque al revés eh, lo que vas a hacer es peor para tu puesta a punto, porque si empiezas a trastocar cosas, seguramente se te vea peor encima del escenario. Sí, además, es curioso... A ver, yo cuando mejor me veo casi es los días antes de competir, que estás en realidad eh, pues cuando entrenas, que estás, eh, digamos, con menos cantidad de glucógeno, ¿vale? O sea, si no te ves bien esos días, ya poca hostia vas a poder hacer. Pero ¿qué os parece esa, eh, cuando se escuchan los comentarios de me, creo que me falta un poco de carga, o sea, vosotros habéis sabido alguna vez cuando el músculo está 100% lleno de glucógeno al 80, al 90, al 70, porque no se nota nada, ni visualmente, ni, ni, o sea, tú cuando estás lleno de glucógeno entrenándolo notas porque congestionas más por el ácido láctico y cuando estás muy vacío no congestionas ni, ni por muchas series que hagas, pero eso que no sé si os habéis escuchado mucho en los base stays de, creo que me falta un poco de carga, voy a comer un poco más yo siempre digo, digo ¿por qué sabes que te falta un poco de carga? O sea, ¿qué, qué síntomas te manda tu cuerpo para saber que el glucógeno le tienes al 80 en vez del al 100? Eh, y siempre me hizo mucha curiosidad porque yo creo que todos hemos pasado esa época, todos, pero ahora me pongo a pensar y digo, ¿en qué pensaríamos para decir me falta un poco de carga? Si... si si sí, yo no sé, ni cuando... O como cuando hacíamos una comida y a, y a los 20 minutos decías, mira, mira, mira, ya cómo se me pone todas las venas, todo el cuerpo, pero si está en el estómago, hijo de puta, la comida todavía, si no ha pasado ni del intestino, ¿cómo que, cómo que te está poniendo? Y me yo, parece yo, que es... yo, por ejemplo, y han puesto alguien aquí un comentario, porque esto que dices tú, hemos pasado todos, pero yo creo que ahora es peor. ¿no? Yo creo que ahora todo es en exceso de información. ha puesto alguien, algo aquí, que yo creo que es la vía libre hoy en día en el, en el culturismo para todo y es... Sí, bueno, sí, sí, pero el principio de individualización, ¿vale? Y con el principio de individualización ya se, se, se cuestiona la fisiología pura. Y es algo con lo que yo veo en los campeonatos y es como, pues, tío, eh, pues, de gente que se te levanta con más peso por la mañana que por la noche, eh, de gente que le dice, no, yo es que cargo mejor con donuts, porque yo, mi principio de individualización, al final, eh, eh, yo creo que... Entramos un poco en el disparate. Creo que eso hoy en día, el tema de las redes sociales, que tú lo has dicho, Robert, por ejemplo. Yo hace unos meses estuve con un competidor junior, le explicaba cómo era esto en las redes sociales. Y es, le explicaba, digo, mira, ese que te ha subido la hamburguesita antes de competir o después de competir, no te cuenta, tú ves la foto, pero no te cuenta que ha terminado de competir, que sigue sin beber y que se ha metido tres tandactones después de competir. O sea, no te cuentan la puta verdad, que es lo que no cuentan, entonces está mecletreces, tronco. Que, que pululan en redes, que yo también formo parte de redes, pero que es que es la puta verdad. Y eso genera una confusión, tío, pues que hace que hoy en día, como yo lo veo, la gente esté perdiendo mucho el respeto a una de las partes más delicadas que hay. Porque no hay que perder una, una, una cosa en perspectiva. Y es que la apuesta a punto, una apuesta a punto, si es una afrenta directa contra tu organismo, primero, en una apuesta a punto te estás poniendo enfermo. Es una agresión per se. Y, y el abusar de puestas a punto, de tomar de diuréticos, de, de solapar temporada, de campeonato, campeonato, campeonato, se le está viendo mucho el respeto y yo creo que eso es un peligro. Sí, sobre todo con la, con la farmacología que se utiliza hoy en día, que todo el mundo está con Terminsaltán, a la vez lactone, a la vez que salió la noche antes, a la vez que son, es, es un cambio. A ver, los electrolitos es lo que siempre he dicho, siempre dicen que la insulina es lo peor, pero los electrolitos es los que te matan en 10 minutos, o sea, sin darte cuenta... Eh, un cambio gordo de electrolitos está matado y ya está, y te has quedado ahí en el sitio. Es protocolos, tío, que mucho diurético, cortan sal, restringen mucho el agua, eh, no meten minerales, no empiezan, porque además, yo esto se lo escuché en un programa de temporada pasada también, que lo explicaba, y es que los minerales hay que empezar a meterlos la semana antes. Una vez te estés deshidratando, ya no tiene ningún sentido que metes los minerales, porque por donde entran están saliendo. Claro. No, Una vez ya que has metido un diurético, sobre todo a lo mejor de asa, lo que entra sale. No, no, no se si tiene. Entonces es un poco. Pero os lanzo una pregunta. Eh, ¿No creéis que mucha culpa de esta la, la tenemos los del sector? No creo que ninguno de nosotros, cuatro, bueno, yo por lo menos sé que no, lo hagamos y tal. Pero en nuestro sector eh, hay una puta manía de que todo el mundo da su opinión sin que se la pidan. Y de que tú, un competidor tuyo sale a competir y se le acercan 10 preparadores te ha faltado un poquito quitarte de aquí y tenías que haber puesto allí, como si esto fuera un potato que podemos poner y quitar de donde queremos y no sé qué. O te ha faltado, yo hubiera hecho un día más de descarga, pero si no sabes ni qué descarga he hecho. O yo, no, no, no os doy cuenta en los bases bases Y yo creo que a todos nos ha venido gente diciendo esa gilipote, sobre todo cuando hemos sido junior, que nos comían la cabeza para aburrir, de pues yo te hubiera sacado mejor, pues yo hubiera hecho esto, pues yo tal, y que eso a los chavales de hoy en día les pone la cabeza como un bombo que, que ya no saben ni dónde están. Bueno, pues como no habla nadie, voy, voy a hablar yo. Y, y yo creo que eh, todos estos entrenadores que, que, que, bueno, cogen a los chavalitos y tal, a ver, supongo que lo que están buscando es trabajo, ¿sabes? Eh, voy a decirle a fulanito a que no, que yo lo hubiera hecho mejor y tal, cuando realmente estás hablando sin, sin realmente conocimiento, ¿no? De, de, de lo que ha hecho en la letra para la competición. Entonces es un poquito como que, bueno. Bocaza siempre tiene que haber en todos lados, ¿vale? Y siempre desde fuera se ven las cosas y, y es lo que decimos. Yo creo que, que yo por lo menos, escúchame, jamás en la vida sin que me lo hayan pedido te voy a decir o, o, o voy a intentar, ya no decirte, te puedo decir mi opinión de cómo te veo, ¿vale? Pero el decirte tenías que haber hecho esto o lo otro sin saber de lo que va el tema, eh, lo veo una falta de respeto completamente, o sea, vamos a ver, y, y supongo que estos comentarios vienen a base de que, bueno, voy a decirle para ver si ahora la próxima temporada este chavalito se viene conmigo, lo preparo yo, eh, supongo que será un poco marketing de, de ventas de lo suyo, pero, pero realmente las personas que somos un poquito coherentes y tal, en ese sentido, no creo que entremos ahí al trapo, a ese trapo nunca jamás. Yo no, estoy, yo no estoy 100% de acuerdo, Robert, porque creo que para que uno, para que uno de estos que todos lo hemos visto, estos que te van al backstage, eh, se te ofrezca, necesita haber una predisposición de lo que quieres escuchar. ¿vale? Yo, no, escucha, Sergio, hay gente muy bocaza, tío. A mí, a mí, te digo a mí, ¿eh? te me te han, te han llegado sin hablarme, sin conocer si quieres sitio tío. Y, ¿Y te has y ¿Eh? ¿Te ha sido? No, pero te hacen dudar en ese momento. Dudas, pero no te has sido. Dudas, pero no te has sido. Sí. Mira, yo, por ejemplo, te explico. Yo, eh, esta semana, eh, eh, sacó un chico eh, de Campeonato de Madrid, ¿vale? Eh, hizo su puesta a punto, tal. Y hoy era el Campeonato de Aranjuez, ¿vale? Y él compitió el sábado, ¿vale? Yo, como preparador. Yo, por supuesto, que podría decirle, sí, bueno, te eh, metemos diurético desde que te bajes del escenario, eh, hacemos un cero hidratos y el miércoles estás otra vez para competir, ¿vale? Cada uno es libre de hacerlo como quiera. Yo no puedo hacer eso, tío. O sea, yo no puedo bajar una persona de un escenario un sábado, que lleva tres días con diuréticos, meter otra vez diuréticos el mismo sábado, ...para que dé el peso el miércoles. Entonces, yo, que, hay, que haya quien lo haga... ...oye, estupendo. Yo no, yo no voy a ser partícipe de eso. Eh, yo aviso al chico que hay unos riesgos de salud... ...¿vale? Si él los quiere asumir, que los asuma. Pero yo no voy a formar parte de ello. Conclusión, pues el chico ya no es su preparador. Absolutamente respetable. Ningún problema, que uno toma el camino que quiere. Yo tengo claro que... ...prefiero tener una imagen de mal preparador... ...del tío Borde que mañana salieron los perigos porque se me ha muerto alguien, por un puto campeonato. Sí, porque además te arriesgas también a que el chaval salga como el puto culo, porque suele pasar y... Salir, no puede salir mal, pero sano no es. No. Bueno, a ver, aquí muchos te dirán, no seas hipócrita, sano no es desde, desde, desde meses atrás. Sí, <risa> o sea, pero ya rizar el rizo, <risa> Robert, ¿entiendes lo que te voy a decir? Ya. O sea, estás una semana con, con diuréticos, tío... O sea, yo, por ejemplo, cuando alguien baja de un escenario, lo que primero que eso es el recuperarle. El meterle una cantidad de, de comida adecuada, el meterle más, varia, más, más variedad de comida y, por supuesto, hidratarle. Entonces, lo que menos me cae a mí en la cabeza es decirle, no, te bajas, porque yo quiero, dentro de tres días, hacerme otra foto con una medallita de que he sacado un tío que ha ganado, que cada uno puede hacerlo como quiera. Y las personas cambian de preparador y, oye, estupendo. Pero hay gente... ...que quiere eso... ...hay competidores que quieren eso... ...por eso cuando alguien se ofrece... ...hay gente que... Eh, ...aquí somos cuatro... ...y yo creo que ninguno hemos caído nunca en eso... ...qué casualidad... No, ...y no, cada uno de claro. su nivel... ...hemos tenido carreras muy longelas... ...tío... ...y además... ...tú fíjate que hay una cosa que yo creo... ...y que ahora desde fuera... ...todos lo, todos lo veremos... ...incluso Raúl y Paco... ...que han estado en el Olimpia... ...que la gente... ...la cantidad de, de riesgo... ...que es capaz de dar para la mierda que van a recibir en el mejor de los casos. Es decir, ahora mismo ese chaval. Dices tú, campeonato de Aranjuez el miércoles tal. O sea, ¿en serio jugarte un mínimo de salud merece la pena ese campeonato? A ver, Hablamos de un Olimpia, joder, que te está... A ver... Campeonato todo. del mundo, algo, pero bueno, claro, por supuesto. Todo este mal claro. es un burro. Pero un campeonato que quedes primero o quedes décimo a todo el mundo le va a dar igual, hablando pronto y claro y mal, ¿sabes? Menos a ti, ¿en serio merece la pena...? Claro, esto lo vemos ahora. En su día yo creo que todos hemos caído en estas mierdas de flores, y sobre todo cuando éramos juniors. Pero ahora visto desde atrás y sobre todo como preparador, yo muchas veces le digo a la gente madre mía, la mierda de vida que estás llevando desde hace tres meses para cuadrar entrenos, familia, trabajo y que llegues a final de mes con el dinero, para lo que te van a dar. Para lo que te van a dar". Pero bueno, yo creo que nos hemos vuelto unos putos puretas y lo vemos ya todos. No, no, no. Yo creo que puede haber un, un a ver, hay riesgos asumibles, bueno, somos gilipollas, hay riesgos asumibles y riesgos que no, Yo creo que ahí estamos todos, ¿de acuerdo? Y todos hemos tomado riesgos y todos a la cosa que diríamos, madre mía, qué loco iba. Pero ahora, cuando ya lo miras desde el lado del preparador, tu deber, es que alguien debe ver al volante. Y De esta forma. El porque sabemos que el, el, el, el alumno se vuelve un poco loco. De todas formas, me doy cuenta también que la gente tiene muy poca confianza en el cuerpo humano, porque escucho, veo aquí a alguien que pone, dice, tres días sin hidratos y con diuréticos, la muerte asegurada, <risa> la muerte asegurada. Si yo no te dijera lo que yo he visto y no les ha pasado absolutamente nada, yo he llegado a ver a un tío 52 al lactones de 100 meterse en un día y seguir vivo al día siguiente como si no le hubiera pasado nada y aberraciones de este estilo. No, no, no. Por suerte, por suerte, tres días sin, sin hidratos con diuréticos, que yo sepa no mataba a nadie todavía, por suerte. Eh, y, y este es el problema, ¿sabes? Que se nos ve como loco porque mucha gente le tiene quizás también demasiado miedo a la otra parte, ¿no? Bueno, claro, cuando hablamos de diuréticos no es lo mismo 10 seguridad al día que meterte unas latones, ya cada uno que interprete como quiera. Pero no, no, siento decir que tres días sin hidratos y con diuréticos es la orden del día eh, desde campeonatos regionales, Ahí para arriba ya lo que quieras exagerar. Eh, sí, pero, bueno, pero volvemos, volvemos a lo mismo, Robert. Yo creo que, y es lo que tú decías, ya, incluso para campeonatos eh, pequeños, ¿vale? Que no, que no es aquello. Estamos buscando siempre, ¿vale? Y, y yo supongo que es, es parte del ser humano, el milagrito que me haga estar en ese punto óptimo y tal a la última hora, ¿vale? Y yo creo que como amateur, ¿vale? Aunque el nivel amateur ha subido muchísimo en los últimos años, eh, hay cosas eh, que realmente no es necesario, ¿vale? Tiene que ser un pseudocientífico para, para saber... Eh, eh, ...llegar en la puesta a punto ese día concreto del campeonato... ...yo creo que esto es mucho más sencillo... ...buscamos el milagrito de última hora... ...y el milagrito de última hora no existe... ...el milagrito de última hora es haber llevado los deberes bien hechos... Eh, y, y, ...y las semanas antes cuadrarlo todo... ...para que luego última hora no tengas que hacer esas barbaridades... ...no creo que sea necesario... ...no creo que un tío cuando se baja de, de, de un escenario... ¿vale? Después de una puesta a punto tenga que tener una retención abismal cuando realmente si no comes. A ver, que la carga de ese campeonato te va a tapar tantísimo, pues no creo que tienes que tomar diurético a última, luego a última hora, pues yo creo que realmente es porque no lo has hecho bien. Realmente eh, no, no creo que sea necesario llegar a esos a esos niveles de jugarte, lo que tú dices, Sergio, jugarte la salud, por buscar esa apuesta a punto en campeonatos realmente regionales. Realmente creo que no es necesario. Se puede salir muy bien, muy duro con la piel fina sin realmente llegar a, a esos extremos. Sí, sí, aparte, al final la experiencia, por mucho que cueste, eh, o sea, esto parece que hoy, lo día, hoy día lo dices si y eres un ¿Cómo lo llaman? No? Pues un antiguo sin estudios que no tiene ni idea, cuando dices la experiencia vale mucho. Pero no, es que es la realidad, es que la experiencia te da mucho porque según la teoría, joder, simplemente despliegas el prospecto de, de la aspirina para ver sus posibles efectos secundarios y joder, claro, es si sale vivo tomándote una cuando la experiencia te dice que no es así, que claro, es cuando te pasa algo. Entonces, al final es, es la experiencia... Y yo creo que todos después de, joder, yo ya llevo compitiendo 16 años, Sergio 20, Raúl pues ha tirado también por ahí un montonazo, tú, pues, ¿qué te decís? Si es que te hemos sido todos juniors. Pues al final ves que dices, mira, yo doy hasta aquí y más no doy. Primero, porque la diferencia va a ser de salir al 97% al 98,5. Va a ser una diferencia ridícula para todo lo que tengo que arriesgar. Y segundo, que, joder, llega un momento en el que... Cuando todos hemos tenido algún susto, que de aquí fijo todos hemos tenido alguno, ya te planteas y dices, ¿y estos sustos, o sea, estos quebraderos de cabeza, para qué? ¿Sabes? ¿Para qué? ¿Para qué merecen la pena? Eh, bueno, pues si os parece, dejamos ya el tema. Ya hemos estado hablando un poco de las puestas a punto y demás. Eh, a ver, la gente siempre se suele quejar de que no decimos nada concreto, de que no hablamos de una apuesta a punto en concreto. Pues tenéis que entender que es que... Eh, como como hemos estado diciendo, depende de cómo venga el atleta, esto, lo otro, tal, y sobre todo, muchas veces de la implicación del atleta. Una cosa es lo que tú le dices y otra cosa es lo que él hace, que sabemos que hay un mundo muchas veces. Entonces, al final, eh, no podemos dar cifras exactas porque eso varía muchísimo.